Hola, mi nombre es Alfredo Santos, eh, mi hijo Diego Santos, nosotros somos de México y estamos muy agradecidos con la asociación eh, por haber eh, hecho eh, este sueño hecho realidad con mi hijo. La verdad nos estamos muy contentos por los resultados y este, eh, pues eh, los invito a que eh, contacten a la compañera Gemma y a la compañera Jackie, para que los pueda ayudar eh, en, en esta situación. Eh, también estamos muy agradecidos con el doctor Ramón Medel. Y pues, ¿qué más puedo decir? Estamos muy contentos. Muchas gracias.